Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este tutorial de OER, Open Educational Resource. En esta ocasión vamos a conocer el proceso para asignar una licencia abierta. Veamos aquí un ejemplo. En, este, en esta diapositiva se puede observar en la parte inferior el texto y la combinación de símbolos correspondientes a una licencia Creative Commons en concreto. Pues bien. En primer lugar, lo que debemos conocer es el autor y la licencia que tiene asignada el trabajo que utilizamos, que vamos a reutilizar. Una licencia abierta, como tal, no es automática. Debemos añadir datos para crear la licencia por nosotros mismos. Por lo tanto, lo que debemos resolver es lo siguiente. ¿Cómo puedes añadir una licencia abierta a tu trabajo? Bien, para ello, os muestro a continuación unas diapositivas para explicar aproximadamente el proceso y luego lo haremos en tiempo real. En primer lugar, debemos acceder al link que tenemos aquí, en la parte izquierda y nos llevará a una página donde podemos ver este fondo azul con el botón Get Started. Pues bien, lo único que tendremos que hacer es darle a Get Started y veremos una pantalla como esta, bien, donde se eh, configurarán las características de la licencia. De modo que, a medida que vayamos eligiendo distintas opciones en cada una de las dos preguntas, la combinación de símbolos en la parte inferior irá cambiando. Tranquilos, lo veremos al eh, final del vídeo. Bien, por otro lado, tenemos la opción de indicar a los usuarios que reutilicen este material, tanto la presentación como el vídeo tutorial, y para ello se muestra en esta parte derecha el formulario que debemos rellenar. Es decir, estos serían los campos que debemos rellenar para reconocer el mérito, en este caso, a Iván Otero, dentro de la de Vigo, como autores de esta eh, presentación y que añadiríamos al fondo o a una sección de la diapositiva. De modo que el resultado sería el siguiente. Veríamos estos, eh, este texto, que es el, el que tendríamos que copiar y pegar, así como el símbolo que representa esta licencia. Además tenemos este código fuente. Este código fuente sería el que podríamos añadir si queremos a nuestra web o blog en caso de que el contenido lo insertemos en un blog o una web. Bien, entonces, este sería el resultado. Es decir, tendríamos que añadir, como hemos visto en las primeras diapositivas, el mérito, la firma, junto con el símbolo que representa con el mismo significado que eh, la licencia en Creative Commons. Muy bien, ahora pasaremos entonces a eh, otro ejemplo donde de eh, al pie de página de un documento muy sencillo, copiar y pegar bien es decir, no tendríamos que crear la misma firma cada vez podríamos reutilizarla bien, vamos ahora al caso práctico nos vamos a la página inicial presiono, y aquí podemos ver eh, un montón de opciones y entre ellas eh, un montón de recursos categorizados según eh, la tipología de la que son cada uno que son también eh, recursos de códigos abiertos y cada uno tiene la licencia asignada es decir, esta ya sería una posible fuente de recursos que podríamos utilizar para insertar en nuestros trabajos pues bien, pero lo que nos atañe es que queremos saber cómo crear la licencia muy bien, para ello vamos a esta parte superior al menú superior, donde pone Share Your Work hacemos clic aquí y aquí nos va a aparecer la página que hemos mencionado anteriormente. Este fondo azul con el botón Get Started. Pues bien, aquí nos está invitando a que pasemos a comenzar. Get Started. Bien, esta sería la página siguiente donde ya sí estamos en el meollo. Vamos a poner las configuraciones concretas que se corresponden con nuestra licencia. Y como veis, cada vez que elijo una opción distinta, la combinación de... Elementos que conforman mi licencia va a variar. De modo que lo único que tengo que hacer es copiar y pegar la licencia con los símbolos. Bien, De modo que el resultado sería este. Veis que los símbolos se repiten y lo único que tendría que hacer sería copiar y pegar este texto junto con el símbolo y agregarlo a mi eh, trabajo. Incluso tenéis una opción de ver el icono compacto. Imaginaros que no tenéis espacio suficiente, pues cogéis la versión compacta, copiaríais y pegaríais este símbolo y lo tenéis más cómodo. Bien, la otra parte importante es eh, cómo agregar la fila. Cómo queremos que nos reconozcan, que nos devuelvan el mérito. Para eso nos vamos a esta parte, ayuda a que nos reconozca su autoría. Pinchamos aquí y nos va a aparecer esta página. Bien, esta página es simplemente un formulario donde lo que vamos a hacer es, como hemos visto en las dispositivas, rellenar los datos. Según cada caso, pues por ejemplo, la URL, la vamos a agregar aquí, muy bien, y por tanto esto ya sería eh, el resultado. Veis que aquí lo que hace es utiliza la información del formulario para crear una firma correspondiente al eh, formulario que estamos rellenando. Muy fácil, ¿verdad? Simplemente teníamos que copiar y pegar en el fondo de la diapositiva o en el pie de página del documento o en aquellas partes donde hemos creado nuestro trabajo, que queremos que se nos reconozca la autoría. Muy bien, pues esto ha sido todo. A cómo crear eh, un contenido con create, eh, licencia Creative Commons, acordaros de darle me gusta al vídeo si os ha resultado interesante y añadir vuestros comentarios y preguntas porque podrá enriquecer y ayudarme a mejorar el canal con más contenidos. Por tanto, es up to you. Gracias por vuestra atención.